Ciudadanos consultados este martes con posiciones encontradas al opinar sobre el operativo Navidad Tranquila anunciado por la Policía Nacional. De ninguna manera. No, no, no eso, eso prácticamente, imagínate, los policías que existen en la calle, una parte de chatear y otra cosa, otra cosa es con, eh, ¿cómo le llama? a eso? Eh, desarmado totalmente. Entonces no vale la pena porque realmente, se, nos ponemos a pensar, en, las, en el centro de la ciudad no hay ladrones, en los barrios que están los ladrones.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 Pero ¿Usted cree que ellos van a aportar a que.? Estos... Sí, puede hacer, porque estos síndicos yo veo que están haciendo algo y cositas, están apurando por algo. Sería una cosa de la mejor, porque imagínese usted. En parte ellos hacen un trabajo, pero en otra parte creo que la humanidad lo que puede, puede entender es que, o tiene que entender, es que debemos de acudir a, a arrepentirnos, a convertirnos al Señor Jesucristo y Él, pues, el único que puede. Es, ...remediar el problema, la situación como está... ...es el señor Jesús. No sabemos, pero está todo tranquilo... ...yo veo, mira, todo normal... ...yo no veo... ...tú sabes, no veo nada, veo normal todo, no... dudo mucho. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es que los delincuentes salen... ...y saben cuando está la policía, saben dónde están... ...se van por otro lado. Bueno, depende. ¿Cómo así? Porque la delincuencia ahora mismo está... ...sumamente alta, sabes... Yo creo que sí. sí creo que ¿Por qué? Sí. Bueno, hay que ayudar a reducir porque tanta delincuencia, eso no sirve así, tú sabes, porque esto está jodola la delincuencia que me ha que hay que hacer algo con eso. No, no lo ayuda. No, eso no ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los delincuentes no hay quien los controle, lo han dejado coger y adelante. No, mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque los delincuentes siempre andan buscando lo de ellos. Es posible que la, posible? la disminuya un poco, porque, porque va a haber más gente, más cuidado. Sí, claro. Porque cuando pasan dos o tres patrullas, que la gente la ve, se espantan ellos y cogen otra ruta. Muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Claro, mi hermano, porque Escucho. todos los años estamos en eso y siempre están en eso, homicidio. O sea que es pura falsedad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.